Muchísimas gracias, Cristian, por exponer su preocupación. Como habíamos anunciado, está con nosotros Antonia Santana, politóloga. Estaremos hablando con ella sobre la valoración de políticas de gobierno en un año de, a un año de su elección presidencial. Buenos días, Antonia. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerjan y a ustedes, amigos y amigas. Eh, me siento muy bien de estar aquí. Prácticamente en mi casa, porque qué bueno tenerte aquí, Antonia, qué bueno, es un placer para nosotros también. Antonia, ¿es su valoración de lo que tiene que ver con este primer año de gestión como politóloga, verdad, de, del gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo pienso que podríamos comenzar por cosas buenas. Sí. Eh, hubo muchas expectativas cuando eh, Abinader se juramentó. Eh, ha habido muchas medidas y dentro de ella la primera fueron eh, la justicia independiente. Yo creo que eso hay que resaltarlo, que se ha encaminado. Eh, hubo una elección de la procuradora y yo creo que eso ha dado buenos resultados. Eh, todavía la persona, sí, creo que la sociedad está un poco escéptica porque es un camino largo. Porque la corrupción es un lastre, es un lastre histórico, pero hubo dimensiones eh, de amplias envergaduras. Yo creo que aquí en este país no se vendía ni un pan en, para, para la escuela que no tuviera eh, una cogioca por detrás. Todo lo que aquí se suministraba al Estado eh, estaba siendo mediado por corrupción y creo que ha habido pasos importantes de esa justicia y ya ustedes estaban comentando y en la palestra pública están todas, lo, todos los, todas las acciones que se han tomado. Eh, pero se necesita llegar al fondo porque la justicia tiene un camino largo y necesita, se necesita llegar a un fondo y que la gente vea los, res, los resultados para que se devuelva también lo que la gente ha robado y también en ese camino de la transparencia, de la justicia, eh, tomar en cuenta que la corrupción no se detiene. La corrupción siempre está ahí y estamos en, también en el caso de no protección tampoco a quien sea de este gobierno que esté y también a la corrupción que se puede evidenciar en este gobierno, una sociedad que caminó, que avanzó, que reclamó y que necesita ver esos frutos, yo creo que eso ha sido importante. Eh, Antonia, uh -huh. hay un aspecto que me gustaría que tratáramos que es de actualidad en ese mismo ámbito con el asunto de la justicia y el gobierno, que se entiende que tiene una justicia independiente, encabezada por Miriam Germán. Hemos visto que funcionarios de la actual gestión han sido sometidos a la justicia, y una cantidad importante de las pasadas gestión, básicamente la de Danilo Medina. Y hay cierta presión de la sociedad hacia el gobierno, por escándalos o por personas ligadas, como el caso de Macarrulla al momento, que sale salpicado y está en el expediente o en la investigación que está haciendo esa Procuraduría, que se supone que es independiente y que no tiene que ver que sea el gobierno de turno, como aparentemente se ve. Eh, está este señor Macarrulla ¿Qué tú entiendes que debe de hacer el gobierno? Estamos hablando de dos o tres días Que sale esta información Y la presión social incrementa Para que el gobierno Luis Abinader Tome una decisión al respecto ¿Qué debería de hacer el gobierno? Yo pienso que debe de ser separado del Estado E investigado okay. Claro, porque En muchos países Hasta el presidente vuela por escándalo mínimo Imagínate en este país que los escándalos son de mucho peso y de mucho dinero. Entonces yo pienso que se debe de investigar el, la relación que tuvo, qué pasó, cuál fue el hecho en sí. Eh, yo pienso que el Estado no puede estar eh, dañado por, por nadie que tenga que ver con la corrupción y si no está probado, se debe de investigar y se debe separar para investigar. Creo que todo el mundo tiene que ser sujeto de investigación. No importa, no importa que sea funcionario, el presidente es presidente, todo el mundo debe ser sujeto de investigación y todo el mundo tiene que rendir cuenta eh, y ser transparente con el manejo de los fondos del Estado, porque esos son los fondos que nosotros aportamos y que esperamos que se reviertan en políticas públicas importantes, como lo que ustedes hablaban ahorita de lo, del tema de la niñez, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema del desarrollo social, económico. Se necesita una inversión del Estado, pero la corrupción y no deja que ese dinero llegue. Entonces, no, no debe de haber nada que lo impida. Eh, con relación a la cuando usted habla de la justicia independiente, eh... La magistrada, Miren Germán, admitió que luego de haber tomado una decisión con relación a las, a la salida, verdad, a las alertas migratorias, al día siguiente, e incluso en una carta pública lo hizo, ella admitió que recibió dos funcionarios, eh, de, dice ella, del, del área no judicial. En el día de hoy ha trascendido que quienes la visitaron a su despacho fue Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director del, del, del DNI, Luis Soto, que son directamente eh, eh, vinculados al gobierno. ¿Entiende usted que hay independencia? Bueno, el, el pueblo y todo el mundo tiene su, como te decía, cierto escepticismo en el fondo. Siempre hay sus dudas de que se sea totalmente independiente. Yo no tenía esa información para decirte y creo que no debe de estar mediado eh, por nadie que esté en el gobierno, que esté en todo lo que tiene que ver con el tren gubernamental, funcionario, porque si es independiente, pues tiene que ser independiente y tiene que actuar por los procedimientos establecidos por la justicia, lo que lo que dice la justicia en términos de los procesos, que tú más que bien conoces, que todo es tan normado desde lo que es la constitución hasta lo que... Es el código pen, procesal penal, el todo la todas las leyes y procedimientos que se derivan de, de lo que tiene que ver eh, una ley. Eh, a propósito de precisamente de esto de, de la justicia y del caso de Lisandro Macarrulla, eh, Milagro activo la encargada de ética gubernamental estableció que ella se había reunido cuatro meses con anterioridad con Lisandro Macarrulla, sin embargo, eso no lo supimos hasta el día de hoy cuando se dio el impasse. ¿Entiende usted que hay transparencia eh, desde el gobierno con relación a, a este tipo de actuaciones? Pienso que eh, informaciones importantes y hechos importantes tienen que salir eh, con tiempo y aportar a lo que es un proceso que se está investigando. Yo, yo creo que, eh, que hay hechos que distan un poco de lo que es esa independencia, aunque de modo independencia, que de modo general tenemos que reconocer que ha habido avances, que desde eh, pasar a, a procesos como los de Odebrecht, que sabemos que ten, tienen unos años y no avanzaron lo suficiente en los procesos judiciales, a llegar a, a, a los casos que estamos viendo, todas las operaciones. Yo creo que se, que se ha avanzado en ese sentido pero pienso también que la sociedad tiene que siempre pedir más. O sea, la sociedad tiene que seguir organizada. No hemos llegado al final de nada. Porque muchas veces cuando pasa un proceso, se avanza algo, los movimientos se desinflan, se pierden la perspectiva. Y yo creo que a veces en estos momentos he llegado a un poco de, de estar en, en un momento de, de reflujo de lo que esa exigencia que tiene que tener esta sociedad en términos de, de seguir con los procesos, apoyar lo que se está haciendo. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Marcha Verde lo ha hecho, ha, ha apoyado eh, cosas que se han hecho, pero yo entiendo que la sociedad tiene que seguir organizada, demandando lo que tiene que ver con esa, que ha sido una demanda que ha aglutinado mucho y que eh, se ha avanzado en estos momentos pero son procesos que pueden retroceder y que tienen que ver mucho con la voluntad política, porque aunque sea justicia independiente, mañana puede venir también otro presidente que ponga un procurador. Un cercano. Que esté uh -huh. cercano y que los procesos vuelvan atrás, que los, los expedientes se engaveten. Hay muchas mediaciones, o sea, no es un sistema que está sólido, que por sí solo puede caminar y seguir independiente. Y eso tenemos que entenderlo. Antonia, eh, realmente la cantidad de casos llevados a la justicia eh, es importante y son muchos. Estamos hablando de alrededor de 23.000 mil investigaciones que ha realizado el Ministerio Público en lo que lleva esta nueva administración o esta nueva dirección encabezada por Miriam Germán. En ese sentido, como sociedad, ¿qué tú percibes en lo particular creo que está mucho más empoderada, no se trata de un partido o de un color, sino de que los procesos judiciales funcionen independientemente de quienes sean. ¿Ha Yo, cambiado, hemos cambiado, ha habido un avance a nivel social? Pienso que sí, que la gente está a la expectativa y la gente ha tenido un poco de esperanza de que, de que las cosas pueden cambiar en términos de lo que es eh, la corrupción y la impunidad. Básicamente la impunidad, porque como te decía, la corrupción siempre va a estar ahí. Y siempre hay que estar al acecho de que esa corrupción pues no llegue a los límites que ha llegado. Siempre, eh, por ejemplo, ahora hay que analizar, por ejemplo, lo que son las instituciones estatales. Todavía hay esa visión de instituciones que son... Eh, para generar empleos. Es importante el empleo que genera el Estado. Yo creo que es el mayor empleador, pero las instituciones del Estado no son simplemente para generar empleo, son para generar desarrollo, son para generar eh, eh, satisfacción de demandas concretas de la sociedad. Entonces, todavía se ve eh, que el Estado es una oportunidad de la gente llegar y de la gente enriquecerse y de hacer negocios con el Estado muy favorable hacia un determinado sector o una, un de, una determinada persona. O sea, el Estado necesita todavía fortalecerse mucho para responder eh, a lo que esta sociedad aspira. De tener transparencia, de, de que el Estado sea el gestor realmente del desarrollo y el que acompañe a la gente con políticas importantes a todos los niveles, no no es simplemente, eh, a veces la gente ve el Estado como eh, aquel que arregla la calle, aquel que no hizo esto, es eso, pero es mucho más, y eh, te, tenemos que seguir vigilantes. Yo creo que se ha avanzado, pero hay todavía muchas cosas en el Estado que hay que hay que trabajarla Antonia, eh, usted hace referencia hace un momento a lo de la solicitud, ¿verdad?, interesantísima de lo que fue el movimiento Marcha Verde. Eh, eh, sin embargo, vemos acá eh, que de los principales dirigentes de Marcha Verde, todos están en el gobierno en el día de hoy. Por ejemplo, Jonathan Liriano, eh, que está nombrado, ¿verdad? Bartolomé Pujals, que ahora son asesores. Juan Bolívar Díaz, eh, Rafael Toribio, la propia Milagros Germán, Carlos Pimentel. Eh, tenemos Natalia también a Natalia, Natalia eh, a Manuel Robles y a Sergio Galván, que todos son... Eh, eh, propulsores, ¿verdad?, y altos dirigentes de lo que fue el movimiento Marcha Verde. ¿No se distorsiona esto eh, Mira, con, la, yo, con la lucha? Yo pienso que Marcha Verde era un movimiento abierto, democrático. Eh, tú podías ser de un partido y estar en Marcha Verde ahora, dentro de Marcha Verde. Eh, tú no podías hacer una promoción de un partido. Yo te digo, yo, es, yo soy activista de Marcha Verde, como mucha gente lo sabe. Eh, yo participé en muchas asambleas en el en las jugadas un papel fundamental aquí eh, en la provincia exactamente, claro eh, Carolina sabe muy bien eh, esa participación pero yo entiendo que la gente tiene derecho a optar por un cargo y yo entiendo también que para que se elija una persona que no califique en términos morales en términos eh, de lo que sería eh, esa transparencia yo creo que eh, no veo ningún inconveniente y mucha gente pues ha dicho, no, porque se utilizó Marcha Verde. Puede ser que gente que estuvieran ahí eh, tu, tu, tenían su orientación, de hecho, y están trabajando en el Estado. Marcha Verde nunca se ha opuesto a que nadie que esté ahí pues esté en, en un puesto. Ahora, Marcha Verde es un movimiento eh, que tiene que tener, luego de, por ejemplo, que pasó la elección hubo mucha recomposición en su interior, porque mucha gente eh, pues salieron y que están hoy trabajando en el Estado y a lo mejor juegan un papel importante. Y si esa persona no lo juegan, también tienen que ser separadas del Estado y si cometen hechos, juzgados. Que no es un pecado como tal. Participar. Porque no es un pecado, claro que no. Mm. Tú no vas a limitar que, que de un movimiento que se genera en un pueblo, salga un candidato y eso tú no se lo puedes quitar a nadie, es un movimiento abierto, democrático participativo, amplio ahora lo que tú no puedes ir a decir bueno, vamos a llevar a marcha verde a una, a una marcha de un partido y desde adentro es que se generan los cambios, eh, eh, se hace más adentro que? hicieron un ejercicio de participación a propósito de esto eh, vemos que Carlos Pimentel de compras y contrataciones ...estableció dentro de lo que es el manejo de la cosa pública, del dinero público... ...la irregularidad de la entrega de unos 100 millones de pesos. Eh, no hemos visto, por ejemplo, de parte del gobierno de Luis Abinader una posición crítica respecto a esto esto se ha quedado callado, nadie lo ha investigado, nadie lo ha perseguido, ¿cuál es su percepción al respecto? De 100 millones de pesos, ¿dónde? A los artistas. Ah, bueno. Eso fue un Tony caso Peña, incluso, claro, incluso, yo yo ya, ya comprobado por el propio sí. Carlos Pimentel que dijo que fue de manera irregular. Y que debía claro, de haber sanción, estableció Carlos, mínimo seis. No, hasta sales. ahora no hemos tenido ningún yo, tipo de... Yo Pero desde Perdón, ahí, eh, Yerjan y Antonia, desde la parte gubernamental, desde el gobierno, o sea, Luis Abinader en sí, que es quien nombra a, a Peñaguaba, es que se supone que debería de haber la sanción. Claro. No, y de manera también y de manera porque si se, si se descubre que si se hizo de manera irregular, se presume verdad que pudiera haber un acto de corrupción y que se beneficiara a algún eh, cercano a, a a Peñaguaba. Yo entiendo que compra y contrataciones eh, tiene que, que estar vigilante y por los métodos que establece para detectar cualquier irregularidad, como por ejemplo ahora en educación van a hacer unas licitaciones nuevas porque eh, las que estaban no, no respondían a, a lo que son las normas. Entonces, ¿qué pasa? Que están detectadas, yo pienso que se debe de actuar. Yo creo que cada caso de corrupción eh, tiene que tener su consecuencia porque si no tú eres corrupto, tú pasas hasta por un proceso de denuncia y luego tú sigues la vida y sigues la vida bien lo que puede pasar con con los que están procesados, que ha pasado mucho hecho, luego los expedientes se han caído, y han sido, eh, han seguido y son multimillonarios, millonarios en muchos, miles de, millones de señores. dólares, y son <ríe> grandes señores y pasan, y sus, sus descendientes eh, han quedado multimillonarios, entonces eh, la corrupción tiene que ser eh, aplicada para todo el mundo, ahora no se la aplique, solamente, como dice la gente, el que se roba una gallina, sino a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias Antonia Santana por tu participación y exponer tus ideas sobre estos temas. Eh, de tanta relevancia en nuestro país al momento. Sí, hablamos de la justicia, porque como que es el hecho candente, sí, sí, pero sí, hay muchísimas otras cosas que analizar. Tiene que volver, que a Antonio, analizar, para que hablemos, sí. ¿verdad? Porque, eh, en, antes de que se cumpla el, el, el año de, de gobierno, sí. bueno volver a invitar a Antonia para que hablemos sí. ya de otros tópicos. Sí, sí, un pedacito pequeñito es que, ustedes saben, yo soy directora de Casa Abierta, estamos de 47 aniversarios, ah, muy bien. aniversario, y hay que, o sea, le mandé una nota, se la di a la chica para que eh, ustedes también puedan estar enterados y luego hablaremos a ver de una participación en ese sentido. Ah, Perfecto. pero muy bien, claro que sí. Esa labor que hace Casa Abierta con esos niños eh, que necesitan tanto ese apoyo y que tú tienes muchos años trabajando con ellos. Muchísimas gracias, Antonia. Nosotros vamos a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana.